preguntamos a la persona, ¿qué te tiene cansado? No sé si Darby puede ponerme los números del estudio para la persona que puede llamar al estudio 588-0505 y pueden decirnos que usted lo tiene cansado la pandemia. Vamos a empezar por las damas. Patricia, ¿qué, usted, qué te tiene cansado? Todo este día está trancada. ¿eh? ¿Qué te tiene cansado a ti? bueno, ¿Las mujeres la tienen cansada del salón? <risa> <risa> la Prontamente la mujer se lo va a dar una huelga. Yo creo que no duran dos días. No sé quién va a empezar la huelga. Si las que se arreglan o las que arreglan. ¿Cuál de las dos? Entonces, a ti me dice dicen el salón. ¿Qué malo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. El salón. Uh -huh. right. A las chicas les gusta estar lindas. No y no van a domicilio ya a tu casa. Mira, vamos a hacerte un arreglo a domicilio. no muchachos. un arreglo domicilio ya. ¿Algo más que te tenga cansada, Patricia? ¿Algo más que te tenga cansada en estos tiempos de pandemia? Esperar ahí. Aburre, aburre un poquito. Un poco, ¿verdad? y usted, Ricky, que usted lo tiene cansado. Mirá, que los hartos. No sé si Ricky me está escuchando. ¿Qué te tienes harto? ¿Eh? ¿Qué te harto? Eh, hartos? Eh, pélala. ¿Tú no lo sabes? Los shows de las redes, estos shows de las redes. Los shows de las redes, que todo el mundo tiene un like. Eso me tiene a mí cansado, porque... O sea, de, pero lo personal aquí yo tengo una rutina. Yo estoy trabajando. Eh, eh, Ricky, todos los likes te tienen cansado. Y a Don Miguelo también te tiene cansado. Ese este es el... no, ese no. Ese, ese no. no. Ese no. Ese, ese no. no. Ese, ese no. Espera, Ahora, espera, Tú tienes que esperar. <ríe> si sí, se lo dejan ver. Está me bien. Me me sí, sí. <ríe> Dime, porque dice espérate. todos los lives tiene cansada cuando yo pregunto a bueno, don Miguel ¿eh? nadie dice nadie, nadie, nadie dice nadie... ese claro nadie dice ese espérate que ¿Es eh, la este fanita la... <risa> <risa> que aparece una paila de eso de los de los sartenes por atrás y una, aparece, y una ¿no? agua que se echa una eh, eh, agua eh, tú sabes eh, eh. ramón ¿te, te digo dime, te digo dime, oye, dime, te digo los likes porque es que yo veo personas un live, yo entro tres gente. dos gente, dos yo, pero ya, que lo llame por, por videollamada y ya está bien. <risa> Eso me tiene sí, mi cansado. Un live, Un cómo se va. La, la, gente, no vaya, la, la y No no y ya, ya, ya y dime cómo va todo por allá y un live con dos gente sí. y cómo va todo por sí. allá. Sí está todo bien aquí. <risa> ¿Qué es lo que mi Dale, gente? Pero... O sea, Ramón, usted, Ramón, ¿qué Ramón, que lo tiene cansado. El eh, eh, señor Ramón, que no ve los live, que se cl claro. ¿no? ¿Los no. los Ramón no lo ve. Que se quiere claro, ¿verdad? Bueno, te estoy ayudando a cansado, can cansado diría que lo de todo el mundo, que él está encerrado, porque, aunque no, aunque no es obligatorio, cada quien es si quiere sale. Pero como un buen ciudadano, he guardado la pandemia de una forma bien drástica, estar trancado en mi casa, sin salir. Entonces yo entiendo que eso agobia mucho, el uno tener una vida desde que se levanta, que el niño al colegio, que el trabajo, que, que después ir a la cancha, que vamos allí, que la iglesia y eso. Y entiendo que es eso, el estar un poco tan encerrado, de un de repente, porque te dicen a ti, prepárate, que en diciembre nos vamos a trancar. ¿Tú te preparas es no, eh, Un diciembre trancado es difícil. Yo, no, no, pero eh, digo, eh, digo, no digo diciembre, diciembre, digo diciembre por el tiempo que hay, ya que faltan seis o siete meses. Sí, sí, sí. Tú preparas. te pero el de, sí. decirte a ti en una semana, de un pronto, ya mañana nos fuimos trancados, no trabajo, no nada. Entonces es un problema. Tú te tienes que como asimilar. Ahora, yo salí ayer en la pasola mía, uh -huh. en dos meses, y, óyeme, yo andaba como tutubeando, como que es la primera oh. vez que monta pa' sola. Porque imagínate, ya a uno se le va hasta la costumbre del manejo, no, eh, pero, de, de a, la calle. No, no, a veces pasa, o sea, porque, por ejemplo, hasta, hasta la, lo que tú ves en la calle. O sea, Entonces, claro. me siempre salir a hacer, siempre soy yo que hago la, pues hago hacer las compras en mi casa y eso, y hoy uh -huh. hago la diligencia. Y siempre uno, uno a veces, yo a veces, a veces hasta doy dos vueltas por un sitio, para, ver, para ir viendo cómo están las cosas, o sea, cómo va, cómo va la cosa en cada sitio y eso. Y quería decir también algo sobre lo que dijo Ricky, que, uh -huh. que los likes me tienen aquí. Un sinnúmero de gente desde Estados Unidos, Nueva York, haciendo likes, gente de aquí buscando rating. señores, eso, esto no es para todo el mundo. Esos ratings de la gente no es para uh -huh. todo el mundo. Esto es para, para gente que... Como que caen en gracia. No todo el mundo va a caer en gracia y va a vivir de las redes. Aprendanse eso. Por alguna razón, yo no estoy viviendo de las redes porque no le tengo gracia como a todo el mundo. Si no, me estoy viendo de las redes. ¿verdad? Señores, yo creo que para mí lo que más me tiene cansado Calla, de man. la pandemia eh, ha sido. Ha sido como que no, haya, no hay algo que te entretenga, que te ayude. Eh, Está sin deporte. Por ejemplo, yo no... Ya yo, Ay, tenga, no, eh, ya yo, ya yo creo que un mes más que le vea yo no aguanto. Un mes más y le vea yo no aguanto. Yo estoy va loco. Con años, me daño, no, ya esto, yo he visto todas las películas del duro, mundo. Tío, yo he visto todas las películas del ha mundo. Pero, Génesis, hasta visto, Peter hasta, Pan. Hasta Perico Ripiá yo lo he visto dos veces. <ríe> oh, yo he visto todas toda las películas del mundo. le he visto. Así que ya tú sabes, porque no hay nada, tú sabes, eh, que ayude a uno, o sea, cuando entretiene, uno juega, ve películas, pero coño, el deporte, ya uno está uno loco por ver algo de deporte, ¿eh? ¿Eh? Ya me, tú, meto te... antes, como yo. Sí, que me gusta sí. todo lo deporte, yo lo sigo todo. Me acabo de bueno, yo. yo, yo eh, Motos, espérate, eh, moto, eh, todo, el fútbol, todo, ¡Tállame! Bueno, vamos a ver lo que dice la gente en las redes. Dice Lábalo, Daina Guerrera, agua, no, con, con una la mujer, la mujer guerrera, ella dice que la ignorancia, Lábalo, falta la falta de respeto y el desorden que existe en República Dominicana ante la crisis que ha provocado la pandemia de coronavirus. Es verdad, ella está cansada de que la gente, tú sabes, la, la ignorancia de la gente, porque es verdad, hay veces que pasa la, la, la policía, pasa, se tranca. Ya pasó, vamos a salir de nuevo Entonces, yo no sé No sé cuándo va a acabar eso Dice Frede, Fredes Vinda No sé cómo ella se escribió con ese nombre Pero bueno, Fredes Vinda Paulino Saludos para ella Me tiene cansada estar sin trabajo Ey, okay. esto también es difícil También Y tengo que pagar casa, comida, universidad Y todo lo demás Y quien me resuelve Y tanto bla, bla, bla Y no me nada Dice que no le da nada, está cansado de la crisis que está llevando. Bueno, es difícil. Hay otro comentario que dice de Rafaela Moquete, en mi comunidad, todos siguen igual, todos en la calle, en pueblo, tomando bebida alcohólica, juca prohibida, un grupo sin eh, en un grupo sin respuesta, tratamiento en, en piedra blanca, jaime. Saludos para la gente de Jaina. Elizabeth Cruz dice, el conjunto de los políticos ladrones y la crisis económica para la que estamos pasando los dominicanos del, de, de los más pobres. Y por último, dice Ángel Santos, la falta de ayuda al gobierno que está sin recursos y la incertidumbre de la crisis que, que nos vienen acostumbrados. Bueno, la gente, eso es lo que la gente opina. Vamos bueno, a ver si la, podemos recibir una llamada, a ver si son muchachos de estudio, pueden ponerle, eh, ponerle el número para que la persona llame y decir que te tiene cansado. Otra cosa, por ahí Patricia, que te tiene cansado, Yo tu, tu, en mucha serie, estuve mucha serie, porque ya me estoy cansado aquí, la gente quiere ser. Hay un sonido raro, no sé si es. Hay, un, hay alguien que se está escuchando mal, no sé cuál es. Ok. Patricia uh -huh. y le, y yo estoy medio cansado como la gente que ve serio, porque la gente que ve serio y todo el mundo lo sabe, Ponen, estoy viendo, el, eh, estoy viendo eh, la casa de papel y todo el mundo sabe que está viendo la casa de papel, no sé por qué siempre la gente publica eso, ¿qué otra cosa te tiene cansada Patricia? Clases virtuales. Ay, ay, ay, ay, ay, pero no es más cómodo la, la, la clase así, no molesta mucho la Bueno.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 Pues si no, este, bueno, ¿qué te digo? La rutina diaria, mi hermano. Que todo el día tú te levantas lo mismo, como que no hay nada que cambie. como tú dices, uno ve una película, ve una serie, ya uno como que no hay nada que pueda di de distraerte diariamente a diferencia de, de otro día, porque tú te levantas hoy, vas a ver una película, ok, pues mañana vamos a ver una serie, o vamos a esto, pero no hay nada diferente, todo el día como o sea... la misma. Sí, lo mismo. Tú sabes que también, como que cansa también, y ya la gente como que dice todo esto ya me tiene como cansado. Eh, las la noticias, las informaciones que está dando el Ministerio de Salud, como que la gente como que ya está como cansada. Como que ya no está haciendo mucho caso. Antes como que la gente como que estaba como sí. muy, muy la gente atenta. Sí, sí, y ya como que la gente, se, la gente se cansó. Al principio la gente, yo me acordaba que la actualidad sí. decía Genesis, mándame la información. Tú no da loco con la información del Ministerio de Salud. Pero como que ya la gente como que se cansó del live, del ministro, ya nadie lo ve, a nadie le importa. Ah, eh, habló el ministro? ¿A qué hora fue? Nadie ya nadie sabe. Ella ni sabe. Exacto, ya la gente ni, ni, y, lo ni, que, ni sabe. <coughs> lo que y pasa, pasa no es, es que pasó un momento sí. donde se dice, o se pudo ver, de que habían cosas que estaban irregulares. Como falsedades, como salieron muchos eh, noticieros de aquí, que en, eh, yo no en puedo decir facilidades, yo lo veo como incoherencia. Alguna incoherencia? O incoherencia, se podía decir que, por ejemplo, decían eh, que murieron dos en Macorís y salí de salud pública que no murió nadie, por ejemplo. Entonces ya uh -huh. la gente lleva, dice, bueno, pues no estoy creyendo en eso, porque yo vi que murió el papá de fulanito que es amigo mío, murió uh -huh. de eso, y no lo contabilizaron, no lo vi ahí, porque debería sí, de verse. Entonces, ya la, no la gente como que se cansó Sí, a como trae ese efecto. Por ejemplo, ayer salió que hay cero aquí, pero la gente, pues, poca gente como que dijo, ah, es verdad que hay cero. Ay, no. Es pues lo que te digo, porque viene ¿Sí? un día y te saltan con 30 y un pronto, te saltan después con 15, después te saltan con 10, después con 5, después con 6, sí. con 6. O sea, gente... <risa> un tema que la gente está harta también. La gente está como harta como de, de, de, de, de la... De, de de Sistinay, sí. como ya la gente estamos como que ya, ya, ya me tienen cansado pero oh, cañada, vida. Vida. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya estamos como hartos en esta pandemia, de que el Sistinay es chivato, no es chivato, ya la gente como que está como cansada. Sí. Pero mm. seguía, seguíamos antes los lives de Franco como y de Aldía y de, de muchachos, ah. al día, eh, al día. Oh. Ah, eh, lo, ah, sí, los live de, de Toque de Queda Ya, ya tampoco, pues, eso nadie lo sigue Ya no estamos en esa chica, ya, ya eso nos cansó También, estamos cansados Ahorita me tiran, me dicen, eh, no nomás, el problema es tuyo Pasó, dijeron esto todo, Pero es verdad, ya no tienen la misma Incidencia No, Hasta la policía se cansó y lo quitó de ahí lado de ella. <risa> <risa> ni lo no veas, Ni lo no vea. Ya te, te voy a transmitir <risa> Ricky, ¿qué otra cosa te tiene cansado a ti? Um, aquí la gente en Instagram se fueron como más profundo. ¿eh? Y que ah, la, la inconsistencia. Aquí. Oye, eso. que Aquí dice eh, eh, eh, Mari, eh, Lady01, la inconsistencia de la persona. Otra persona dice, estar eh, haciendo fila eh, en el sol para no gastar su dinero. Porque no es, fi, no es fiado. No entendí eso, no, pero bueno, ella hizo un comentario ahí. ¿Y que ella quiere que haga, Que le pongan una caipa ahí? No, eh, no eh, hay, un hay, hay, pero puede ser posible que en las filas te pongan un túnel eh, portátil con aire. Eh. Con aire, sí, no, sí. sí. Eh, Javier, no, eh. me lo, no, no me maltrate los oyentes, pero eso su opinión, es <ríe> esto, entonces, bueno, bueno, hola, hola, o sea, aquí hubo una persona que dice Hola, yo saludo ahí se llama Ana Fermín Ana Fermín, saludo para ti Y otra persona dice eh, eh, Saludos amigos Bueno, yo creo que Este ha sido el programa por hoy Las personas, recordarles que nuestro contenido Está en la plataforma de telenor.com.de Pueden ver los videos eh, Ya Como está, como usted está cansado Y harto de, de todas esas cosas nosotros vinimos a traerle un programa para que ya deje de cansarse. Entonces ya, ya, se dice, bueno, ya, ya a las cuatro hay algo que ver. ¿eh? Ya estoy medio cansado de lo que estaba pasando. Ya Ricky vio todas las seis. Hoy nos dimos cuenta de la nueva faceta de nuestro amigo Ramón. Ahora es político. Sí, sí, sí, sí, sí político. político, político no, bueno. no, sí, no, no, no, no. No, David, es que no soy político, sí. pero soy realista. Sí, analistas políticos eh, Nada, sí. gracias muchachones Como siempre, recordar a la persona seguirnos a través de las redes sociales Y nada, nos vemos mañana, así que Bye bye, estos son Los Osobrosos